Estamos en el Relatos de la Noche de la Cripta y Corregida por el director principal, Arturo Espectral. Bienvenidos, a, todos, y amante, del terror, a donde contamos cosas perturbadoras, o, el mundo de los conocidos, sobrenatural, o, yo soy de Revolucionario 2, o como, como ustedes se saben, yo soy el charro negro ¿A dónde encontré esta historia? Se llama... Reika Kuseo también es más conocido como... Reika Yukisiro pero más más adelante Se cambió... Kuse... Después de ser adoptada por la familia del mismo apellido ¿Dónde salió? El mismo videojuego El mismo título Pero es otro título Este se llama... El Project 03. The Tormented. ¿Cómo estalló Silo? Ese sí. ¿Cómo traducirlo? Ese sí. Su idioma es en español. Proyecto 03. Los Atormentados. Después de seguir allí en una extraña mansión, Rey comienza a visitar la mansión del sueño en sus sueños por la noche, con la esperanza de volver a verla al explorar la entrada de la mansión, sin embargo, ella es perseguida por un fantasma errante que custodia la mansión el fantasma estaba cubierto de tatuajes y después de haber sido tocada una vez por el fantasma, Rei despierta de su pesadilla y el mismo tatuaje comienza a aparecer en ella causándole dolor Rei vuelve a la casa todas las noches en busca de la verdad detrás de la maldición del tatuaje Miku Inasaki. Que vive y trabaja junto al rey como su asistente. Fue la única sobreviviente del incidente de la mansión hombro en el Fatal. Fren y ella comienza a tener pesadillas también asociadas a su hermano Mafuyu. Con su ayuda, rey, capaz de descubrir los oscuros rituales que tuvieron lugar en el interior de la casa. Las dos deben trabajar rápido para deshacer la oscuridad que se apodera de la mansión de ensueño antes de que la maldición del tatuaje las consuma y que queden atrapadas para siempre en la mansión. Haces él. Así es el pequeño resumen. Proyecto 03. A los atormentados.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 familia el mismo apellido sacerdotisa tatuada ella fue escogida a su propia voluntad para que realizar el ritual de empalamiento se desde realizar los cuatro doncellas deben empalar a la sacerdotisa de manos y luego realizar y pies luego se tatúa a la sacerdotisa con tinta que se hace de la sangre de los vivos y los muertos la sacerdotisa se desde quedar, dormirá. Para absorber el dolor de otras personas que visitan el santuario. Si la sacerdotisa se despierta y se libera de la sexta. El dolor se liberará y desatará el sufrimiento. Ritual de empalamiento. Era una forma de mantener a la sacerdotisa tatuada dormida y evitar que despertara y deambulara. La sacerdotisa debe ser tatuada con las penas de los adoradores, conservando un accesorio propio como el espejo perdido. Luego los grabadores recolectan la sangre de los vivos y los muertos para ser usado como tinta. Finalmente la sacerdotisa rompe su espejo y procede hacia la cámara del trono. El ritual las doncellas escogidas toman un martillo y estaca en cada mano y empalan las manos y pies de la sacerdotisa tatuada en la cámara del trono inmovilizándola. El maestro de ceremonia de la familia Kuse está presente en este momento. Una vez que termine, la ceremonia continúa por encima del nivel del suelo empalando muñecas teñidas con la tinta del alma y que representan los colores de la sacerdotisa y las consagrarían en el altar de muñecas. La canción de cuna era cantada por las doncellas para mantener en paz a la sacerdotisa. La canción de cuna, también conocida como la Lujabi, es una canción de cuna especial cantada dentro del santuario Kusen Fatal Free MP3. De Tormentín. La canción de cuna se llevó a cabo con las jóvenes doncellas del santuario durante el ritual de empalamiento, con el fin de aliviar el dolor de la sacerdotisa tatuada y calmarla manteniéndola en umbra. Ando Sueño La canción tiene un papel importante en todo el juego y se puede escuchar tanto en su totalidad como por fragmento dentro de la Mansión del Sueño, así como fuese investigada por Rey Kurosawa. La letra de la canción sostiene significados muy específicos y son simbólicas, de los rituales y las tradiciones reales del santuario cruce. Aquí les presento un fragmento de la letra en español. Sacerdotisa del sueño, descansa en paz y lloras, el barco en el que montarás el último viaje al otro lado. Una vez que llegues allí, las marcas sagradas que llevarás serán despegadas. Si no te quedas quieto, si la sacerdotisa despierta de su sueño, realice el rito de las estacas con sus extremidades sujetas con fuerza, para que la puerta no se abra de par en par y el sufrimiento se desate sobre todos. Ir al otro lado, dijo al otro lado, echa el bote a dar un paseo, cruza el rift al otro lado, más y más al otro lado. Si sí debe navegar llevando tus tatuajes y nuestra ofrenda de lágrima, la Cámara de Espinas. La Cámara de Espinas es el lugar de descanso de la sacerdotisa y es en donde tiene lugar el ritual de empalamiento. Toda la cámara está revestida de los cuerpos de las ex sacerdotisas que pudieron dormir con éxito. Esta cámara a menudo está llena con el miasma, por lo que requiere de una luz purificadora para entrar. Es en esta cámara en donde Kaname Ototsuki encontró y despertó a Reikakuse antes de que fuera asesinado ante sus ojos. Esto fue el causante del desencadenamiento. Las puertas de la cámara se abrieron y pese a los intentos de Yasu, Kuse y Nire y Morilla de cerrarlas, todo falló. ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor, mi hermano, ¿qué os ha parecido?